de beneficios para la frontera La General, formalidad de las empresas, empresas es una tarea La economía ventana. americana avanza La proveeduría maquilador sigue siendo el La gran concentración ventana. de poder de mercado en México. La transparencia no gubernamental continúa es nada personal. No es nada personal Son Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx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 Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Les da la bienvenida Adriana Parada en este espacio que nos brinda el licenciado Alejandro Sandoval Murillo a UTEC Borderplex, en donde pues tratamos de dar a ustedes información sobre los cursos, talleres, conferencias o eventos, ¿verdad?, que hay en nuestra ciudad referentes a tanto a la educación STEAM. ¿Cómo a proporcionar pues a padres de familia y a niños estas oportunidades y sobre todo pues eh, opciones para que se preparen y obtengan habilidades digitales y tecnológicas? Que pues es lo que se está eh, en esta frontera implementando ya desde hace varios años y, y las escuelas y los jóvenes verdad que buscan esta, esta información pues les va a ser útil. Eh, pues les doy las gracias aquí a Arturo Galarza que nos acompaña en los controles, apoyándonos con, con los mensajes. Si gustan mandar alguna, alguna información o alguna pregunta, pueden comunicarse a los teléfonos en cabina, que es el 656-613-1113 o por WhatsApp al 656-281-2765. Y, pues, para empezar, como cada jueves, eh, pues, les tenemos información eh, variada, ¿verdad? En esta ocasión, pues, eh, les comento que tenemos una persona nueva en nuestro equipo de aquí de, de UTECH, eh, participando con Solo Negocios Radio. Su nombre es Joel Iván Gómez Cruz y, pues, él eh, va a estar… Eh, de hoy en adelante, y espero que durante mucho tiempo más que nos siga apoyando aquí en el programa eh, estos jueves. Bienvenido, Joel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. este Gracias por esta bonita bienvenida. Eh, pues aquí estamos, muy contentos de integrarnos a este equipo y a este programa. Muchas gracias. Bueno, pues eh, esperemos que eh, eh, Iván y Joel, Iván, pues nos eh, traiga, pues, Bastante información, ¿verdad? Que los padres de familia, los jóvenes que estén interesados en seguir capacitándose, pues eh, él les tenga esta información a la mano. Y pues aquí en el día de hoy tenemos a un invitado. Si gustas presentar, Iván. Sí, el día de hoy nos acompaña por parte de Hecatec, Hecatec, este, la maestra Berenice Marín. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Joel. Buenas tardes pues aquí muy bien, agradeciéndoles su invitación. Sí, bueno, y pues me gustaría comenzar comentando un poquito, GKT se dedica a impartir cursos de capacitación laboral en diversos, en diversos campos, muy variados, y pues bueno, me gustaría preguntarte, Berenice, ¿cómo nació Hecatech y con qué con qué cursos, cuántos cursos iniciaron? Bueno, primero que nada, debemos entender qué es GECATESH, ¿verdad? Uh -huh. Sus siglas de JECATESH y JECATESH significa gestores educativos de capacitación uh -huh. y actualización para el trabajo del estado de Chihuahua. Uh -huh. Como su nombre le dice, gestionamos capacitaciones para el trabajo. Y bueno, GECATESH tiene ya 10 años de, de experiencia. Este, nosotros trabajamos desde el 2012 al 2018 con icatesh, Desafortunadamente, ICATESH cambió los estándares de actualización y se volvió más para el autoempleo. Entonces, HECATESH toma su nueva forma o nuestro, nuestra nueva capacitación a partir del 2018, certificándonos la Universidad Regional del Norte en estas capacitaciones. Sí, Icatech? Eh, lo que tenemos nosotros eh, como, como asociación estamos dedicados a la formación y a la capacitación del trabajo esto es a través de la impartición de varios cursos como lo comentaba aquí Joel si sí, estos cursos eh, este, estamos como auxiliares o asistentes de ciertas disciplinas como es tenemos auxiliar en psicología educativa, eh, tenemos asistente educativo asistente aduanal auxiliar en ingeniería industrial este, tenemos inglés, tenemos a, asistente en criminología y la nueva que tenemos es asistente en recursos humanos. Todo esto este, nos lo fortalecemos con diplomados que la Universidad Regional del Norte nos certifica. ¿sí? Este, ¿Con cuántos alumnos iniciaron? Iniciamos aproximadamente con 100 alumnos. En el 2018 ya graduamos mil alumnos ahorita eh, con razón de la pandemia pues fuimos la primer este, institución de capacitación del trabajo que inició en lo virtual tenemos alumnos de diferentes partes del país porque la Universidad Regional del Norte es lo que nos permite certificar a los alumnos a nivel nacional tenemos alumnos de Chiapas, Quintana Roo, de Oaxaca, de Monterrey, de diferentes partes y hemos cerrado graduaciones hasta de 800 alumnos después de pandemia. Sí, ahorita vamos por nuestra nuestra próxima graduación es en ahora a finales, principios del mes de, de octubre, este esperando que ya nos den la cita por cuestiones también de la de lo nueva de lo nueva covid que está saliendo, ¿verdad? Este, Esto es lo que como maestros nos va engrandeciendo, nos vamos preparando mutuamente porque diferentes partes del país es diferente forma de aprender y en esta modalidad virtual que manejamos, que todo el mundo aprendió a manejar lo virtual, nos da la oportunidad de graduar más gente. Oye, bueno, creo que los números de graduados lo dicen todo, ¿verdad? Pero, ¿qué comentarios te hacen tus alumnos que se gradúan? ¿Qué comentarios te hacen pues sí, de su experiencia en, en estos cursos en, en Hecatech? Pues yo creo que las experiencias de los alumnos varía de acuerdo al profesor. Todos los maestros somos de, tenemos diferente sí. capacidad sí. y finalidad de, de enseñar, pero afortunadamente todos los alumnos cuando se gradúan nos dan las gracias por esta oportunidad. GKT se caracteriza como es capacitación para el empleo, para capacitación y actualización para el trabajo. Este, nos permite incorporar a los alumnos antes de que inicien un nivel laboral por en las prácticas, en el servicio social, en diferentes empresas, en diferentes instituciones, los alumnos hacen es, eh, el comentario de que muy buen eh, curso se está implementando y sobre todo de que si tú vives en Chiapas y no tienes la oportunidad de, de conocer una plataforma virtual, se les da al inicio del curso eh, cómo utilizar esta plataforma y tenemos el contacto directo que es el WhatsApp por cualquier duda que tengan los alumnos. Entonces los comentarios son afavorables, son afortunados hacia nosotros y sobre todo que tienen la libertad de agarrar el teléfono y verificar que esté en la universidad. Porque muchas veces cuando te dicen vamos a tomar un, un curso virtual, eh, dudas. Sí, por sí. cualquier cosa dudamos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa libertad de que la universidad te permite darle información y como nosotros, el, el nombre lo dice, gestionamos esta capacitación y actualizar a los alumnos. Entonces, los los comentarios son favorables. Oye, este, ¿cuál es el, el perfil de las personas que quieren entrar a un curso? Que deben contar ya con su preparatoria, deben estar cursando la universidades para complementar una carrera… Eh, ¿Qué perfiles deben contar las okay. personas para entrar? Y nosotros tenemos como nuestras nuestras capacitaciones para el trabajo son de corto plazo. Lo que nosotros solicitamos como, como requisito es que teca, tengan secundaria. Sí, no tenemos límite de, de edad para que puedan integrarse, pero sí como un requisito es la secundaria. No es así como una, una carrera profesional, es una capacitación para un trabajo. Te damos las herramientas para que puedas iniciar. Afortunadamente, en mi experiencia, he tenido alumnas que salen de mi curso y muy contentas y me dicen, ya me inscribió a una universidad. Sí, como tienen secundaria, hay alumnas que dicen, inicié la preparatoria mientras estoy con usted y ya me inscribí. O hay personas que tienen preparatoria y salen y se inscriben a la universidad de la carrera que les dimos lo inicial, la introducción. Sí, también ha habido personas que en en mi grupo he tenido médicos he tenido ya psicólogos especializados, clínicos titulados y van retomando esto porque les ofrecemos diplomados y les ofrecemos talleres y conferencias que acrecentan su nivel de currícula entonces no es tanto de que tengamos eh, el límite para ingresar, pero sí como requisito es a partir de los 15 años que tengan su certificado de secundaria muchas ocasiones nos dicen podemos ingresar con un certificado de primaria eh, desafortunadamente no porque ustedes saben el compromiso que se requiere al menos el estar preparado en el, al asimilar una lectura el entender un tema y como les refiero en psicología o asistente educativo que es para que puedas trabajar con otra persona directamente necesitas al menos la atención y la retención de ciertos temas para poderlos proyectar entonces como requisito es esto, 15 años y secundaria que tienes 80 años, que tienes 90, que tienes 70, no no, no no importa. Simplemente con que tengas la secundaria, las ganas y la motivación de estudiar. Oye, pues es una oportunidad maravillosa para iniciar o para mantenerse actualizado. Así es. Eh, hay que tener en cuenta que es muy importante mantenerse actualizado. este ¿De qué clases eh, o bueno, en qué cursos tú impartes clases? Bueno, yo soy la coordinadora de los cursos de GKTESH. Este, Yo imparto las clases de auxiliar en psicología educativa y asistente educativo. Sí. Uh, ¿Qué me dices de los grupos? ¿Son mixtos? ¿Varian mucho las edades de, de quienes asisten a los cursos? ¿Es, ¿Funcionan como una aula de una escuela? Somos una escuela virtual. Eh, tenemos cursos presenciales también. Los grupos sí son mixtos. Este, No te voy a dejar mentir. Hay grupos que tenemos, por ejemplo, en mi caso... Tengo eh, señoritas de 16, de 17 años, pero también tengo abuelitas. Entonces, es un curso variado de diferentes carreras también hay, de diferentes capacitaciones, de diferentes oportunidades de trabajo. Pero en, ingresando a nuestra aula, aprendiendo tu computadora, yo manejo los cursos virtuales. Sí, prendiendo a nuestro computador e ingresando a la plataforma, en automático les digo que se convierten en una sola. No hay número de, de edad, no hay otra este, preparación, todos somos iguales. Sí hay cursos que se varían mucho, por lo regular funciona más con las mujeres, hay más mujeres que hombres. Los hombres se más inclinan más a industrial o se inclinan más a criminología, pero pues sí hay hombres también en nuestros grupos, entonces es un grupo variado, es un grupo diferente, a veces intensos, a veces tranquilos, pero nos, en, nos gusta platicar, trabajar y enseñar a nivel general. La importancia de la calidad es humana en, en las clases, ¿verdad? Así este, es. ¿Cómo estamos de tiempo? Pues yo creo que todavía tenemos dos minutos. Tenemos dos minutos. Este. Cuéntanos porque tú estás en Jacatech desde que inició? Te no. incorporaste después? No, yo me incorporé. Integral? Yo me incorporé después a Jacatech, me hicieron la invitación directa. Este, yo tengo la carrera de pedagogía. Sí, es, yo llegué a una invitación por jecatesh eh, a impartir estos cursos, a, pues yo me sigo preparando, tengo en la actualidad tengo 57 diplomados que he tomado, estoy estudiando la carrera de ciencias de la educación y esto es lo que hace que me vaya yo preparando más como, como docente, me gusta mucho enseñar, me gusta mucho la educación sobre todo me preparo porque ya tengo el cargo en coordinación educativa de maestros, entonces necesito preparar a los demás maestros, entonces aquí y es en un, es un ir y venir, la educación es bidireccional, ¿sí? yo aprendo del alumno, el alumno aprende de mí, yo aprendo de mis compañeros, mis compañeros aprenden de mí, entonces yo ingresé, tengo cuatro años en Jecatech, de la familia Jecatech en esta capacitación y de verdad es un orgullo pertenecer a, a esta a esta familia. Sí. sí, adelante. Vamos a, continuamos. Sí, todavía. Sí. este Lo que bueno. acabas de contar, no alcanzo a ver. Permíteme tantito. Claro que sí. Lo que acabas de contar eh, me hace recordar algo que me comentó un profe una vez, que él me decía nunca ha dejado de ser estudiante. dirás que tú también continúas de alguna manera sí. siendo un estudiante. Así es. Este. Ah, sí Nos vamos a un corte, perdón. Sí. Y regresamos en un par de minutos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 15 minutos. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. La Cámara de Diputados, a través de las Secretarías General y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, invita... A la decimosegunda edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre. Consulta las bases en el sitio diputadosgovmx cesop Cámara de Diputados, sexagésima quinta Legislatura. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medalla Belisario Domínguez.senado.gov.mx Senado de la República, 65 quinta legislatura. Les habla Alonso Rojas El Malilla, conductor y comediante. La comedia es un recurso valioso, porque a través de ella puedo presentar los temas de la vida diaria, usando el humor, la irreverencia y el sarcasmo. Considero que esto nos permite quitar tabúes, usar la sátira, y aunque la diversión se hace presente, también se queda la reflexión y la controversia. Escúchame en Del Dicho al Hecho, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, a través de Radio Mexicana.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 ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en Solo Negocios y para aquellos que nos acaben de sintonizar, pues les comento que nos acompaña Berenice Marín, eh, directora de jecatesh Coordinadora. Coordinadora de Hecatech, gracias. Este Saludo para quienes nos acaban de sintonizar, Berenice. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos para todas las personas que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí representando a Hecatech. Eh, nuestras capacitaciones actuales para el trabajo aquí en el estado de Chihuahua. Muchas gracias y pues ahora me gustaría preguntarte ¿qué tipos de diplomados son los que ofrecen? Diplomados, bueno primero que nada ofrecemos estas capacitaciones, como ya lo habíamos mencionado, tenemos auxiliar en psicología educativa, tenemos asistente educativo, tenemos este, auxiliar en ingeniería industrial, tenemos auxiliar en, en criminología, tenemos también lo que es asistente aduanal y tenemos inglés en los tres niveles, ¿sí? este, manejamos inglés. Los diplomados varían mucho de acuerdo a, a las carreras. así. Este, los diplomados, por ejemplo, vamos a suponer que estamos estudiando asistente educativo, pues el diplomado se abre de lactancia, de estimulación temprana, de cuidados del infante también de estrés en el alumno si estamos estudiando este auxiliar en psicología educativa manejamos estrés en el alumno criminología educativa depende de la carrera que estemos este, perdón de la capacitación que estemos estudiando son los diplomados este, los diplomados tienen aproximadamente una duración de cuatro semanas ¿sí? una vez a la semana se toma la clase y esta clase tiene una duración de dos horas y media este Me comentabas que acaban de eh, implementar cursos de RH. Así es. Acabamos de integrar nuestras capacitaciones, recursos humanos, que es important, importantísimo aquí en la frontera, como lo estábamos comentando, por esta industria maquiladora que que vivimos día a día, ¿verdad? Eh, va a salir nuestra primera generación de recursos humanos y las cuales hacen su servicio social y sus prácticas profesionales para que cuando se integren a esta capacitación del trabajo, pues ya vayan preparados. ¿Cuáles son los estándares que en los que se basan para crear este la carta del, con el contenido de, de cada curso? Sí, los estándares que nosotros manejamos los eh, nos los certifica la Universidad Regional del Norte. Sí, aquí se marca más que nada lo que la, la persona necesita aprender para integrarse al campo laboral nosotros a lo mejor como maestros decimos no, pues es que es bien importante que el, que el alumno conozca los problemas de aprendizaje, pero si la Universidad Regional del Norte nos dice a ver, momento, los problemas de aprendizaje están en todos lados, necesitas aplicarte en autismo, entonces eso es lo que nos autoriza, si sí, la Universidad Regional del Norte es la que a nosotros nos da como que el parte de aguas de dónde partir para buscar esa excelencia educativa, nosotros como maestros buscamos los temas o buscamos las materias más importantes que le sean útil al, al alumno al ingresar al trabajo porque no sirve de nada que nosotros les enseñemos como docentes algo, o prepararlo algo que no lo va a utilizar en el trabajo uh -huh. una, una pregunta eh, ¿Ustedes consiguen a los estudiantes estos espacios para las prácticas? Sí, nosotros por lo regular buscamos como docentes, en este caso es mi es mi trabajo, este es acercarme a escuelas, a empresas, a maquilas, abrir este campo laboral para que el alumno pueda ejercer sus prácticas o su servicio social. Sí, se detuvo un poquito este servicio social y prácticas profesionales por la razón de la pandemia, pero ahorita nuevamente los lo estamos retomando. Aquí la fortuna que nosotros tenemos, junto con mi directora, este abrimos esta área de oportunidad para el, para el alumno. Pero si el alumno nos comenta, no maestra, sabe que me queda lejos, o mire, a la vuelta de mi casa tengo esta institución, o tengo esta empresa, y me dan la oportunidad, nosotros como escuela, vamos, entregamos una carta donde avale al alumno que en realidad está haciendo el servicio o la práctica, para que cuando nos llegue a certificar la universidad a nosotros como escuela, nos diga, ah, perfecto, sí, hizo la práctica, porque el lugar donde hace la práctica o el servicio social, nos extiende una carta firmado y sellado de la institución, donde el alumno ya está capacitado para ingresar al trabajo. Y si está bien definido, o sea, que son prácticas y que es servicios Sí, sí, sí, sí se le define al alumno y a la empresa. O a la escuela o a la clínica donde se vayan a desarrollar. Y tienen diferentes este, horas de cumplimiento. Sí, por lo regular se, se manejan 240 horas de eh, servicio social y 460 horas de prácticas profesionales, sí, porque pues es para la profesión para ingresarse, sí, pero en muchas ocasiones el alumno dice lo hago todo junto, pero sí, sí separando las cartas, no. Tenemos el casi el 80% de los alumnos que hacen sus prácticas y servicio profesional en las en las instituciones o en las maquilas o en las empresas se quedan a laborar ahí. Excelente. ¿Qué le dirías a quienes están considerándolos como una opción para entrar a hacer un curso, un diplomado? Yo les diría que nos den la oportunidad de, de conocernos, ¿sí? Este, actualmente el, el alumno, el docente, eh, perdón, el, el joven, la la chica, cuando no queda en la universidad o no queda en la preparatoria, siente que se les acaba el mundo, ¿sí? Dicen ya no no no pude hacerlo, entré en un estado de frustración, pero en realidad aquí es donde nosotros entramos, le damos la oportunidad de que a lo mejor no pudo entrar a la universidad que quería psicología o que quería ingeniería industrial o que quería criminal. Tecnología, le damos la opción de que nosotros le demos el parte de agua, ¿sí? Eh, los cursos este, son muy cortitos, tienen la duración de un año, ¿sí? Los requisitos son los básicos, los documentos son los que siempre te piden en las escuelas, acta de nacimiento, la CUR, comprobante de domicilio, credencial de lector. Entonces, te damos la oportunidad de que ingrese. Entonces, yo les diría que, que los invito a que nos conozcan, que, les, que pueden tomar las clases muestras, tanto lo que es en, en virtual o presencial. Si no me gustó la clase con esta maestra, puede tomar la otra clase con otra maestra. Es una clase muestra que se les puede dar para que nos conozcan, ¿sí? Entonces, a veces llegan conmigo y me dicen, es que no pude quedar en la prepa. No pasa nada. Tienes un año para, para estar estudiando aquí. Cuando ingresas a, la, a hacer el examen de la preparatoria, ya llevas un poquito más de conocimiento. Tengo una chica, Joel, que me decía, maestra... Es que no pude quedar en la escuela de psicología y, y le digo, pero no pasa nada. Estás aquí en el curso de auxiliar de psicología educativa, te damos lo que es psicología al inicio. Eh, afortunadamente me dijo, lo voy a intentar y ya ahorita ya va en cuarto semestre de la carrera. Entonces, para nosotros como docente es magnífico que te digan, lo pude lograr porque ya di, di las bases, ¿no? Y a veces me dicen, ¿qué cree que lo que viene el primer semestre es lo que usted me, me indicó que íbamos a estar viendo? Entonces, es algo así como que magnífico. Y las personas que a lo mejor dicen, no, no conocía yo a Hecatech, ¿en dónde estaba Hecatech? ¿Sí? Este, ¿Dónde lo puedo encontrar? Nosotros tenemos diferentes lados donde uh -huh. nos pueden encontrar estamos eh, eh, en comunitarios estamos en lo virtual estamos en instituciones ahorita en presencial como son preescolares este, a veces decimos no puedo porque tengo que trabajar salgo a las 6 de la tarde del trabajo y se me hace imposible poder tomar un curso no pasa nada GKT tiene también horarios nocturnos tenemos cursos de lunes a domingo así que yo les diría que está la invitación a la hora que ustedes quieran, en el horario que ustedes quieran. Tenemos curso en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Cómo ves, Joel? Es una maravilla. este Y ahora que mencionas las clases, muestra ¿esas son sin ningún tipo de compromiso? Sí, sin ningún tipo de compromiso. Aquí lo importante es de que tomen una sola clase. Vamos a suponer que tú me dices, ¿sabes que A mí me interesa el criminología. Este, pero, bueno, yo salgo de trabajar a las 7 de la tarde, ok, yo como coordinadora te digo, perfecto, te canalizo con el maestro, hablo con el maestro, sabe que, este, Joel va, quiere estudiar criminología, pero está un poquito indeciso, pero quiere ver cómo imparte sus clases. Yo te mando la liga a tu WhatsApp personal, tú te integras a la clase, si ves que te gusta, si ves que se te acomoda, entonces ya empezamos tus requisitos para tu inscripción. Si tú me dices, sabe que no me gustó la forma de enseñar el maestro, pero sigo interesado, te cambio con, maestro, con otro maestro, otra maestra, te tomas tu clase muestra, así ah, sí me gustó esta maestra, perfecto, empezamos tu proceso de inscripción. Tu curso dura un año, una sola vez a la semana la clase. ¿De cuántas horas es esa clase? De dos horas. Dos horas, una vez a la semana. Una vez a la semana, horario, designamos los horarios para diferentes eh, modalidades, pero, por ejemplo, si tú me dices, salgo a las seis y te digo, híjole, el más cercano es de siete a nueve, entonces ya se te puede acomodar. ¿O sabe qué, maestrar, Pues es que salgo a las seis y media de la escuela, entonces podemos hablar con el, con el maestro y te dice, puedes llegar, Joel, a las siete y cinco. Algo bien importante que quiero recalcar. Las clases no son grabadas. Las clases son directo. ¿Por qué? Porque si yo te digo que son grabadas, el alumno no da esa oportunidad de estar en una clase. Entonces, las va a tomar posteriormente. Nosotros no manejamos clases grabadas. Te mandamos tu liga, te tienes que presentar ese momento. Pero manejamos las plataformas educativas a donde suben sus trabajos, donde suben sus tareas, que tienen mayor facilidad. Por lo regular se les da una semana para entregar el trabajo, de clase a clase. Entonces, durante las clases, mis no son grabadas, entonces el alumno tiene la oportunidad de preguntar al maestro, interactuar Exacto. con el maestro, eh, tal vez nutrir la opinión de algún otro compañero. Exacto. Por eso es nuestra intención. A nosotros no nos quita nada de que te digo, ok, te ofrece un curso en línea y te grabo la clase. Entonces, si tú tienes una duda de que no entendiste eh, algo de recursos humanos, ¿a quién le pregunto? Entonces, en ese momento levantas la manita, prendes tu micrófono y nos haces la pregunta a nosotros como docente. Oye, pues, eh, por lo que veo, con todos los horarios, con la posibilidad de que si no estás cómodo con un maestro o maestra, puedes pedir otro. Deben tener una plantilla algo amplia de, de profesores, de profesoras. No tenemos una plantilla demasiado extensa, tenemos la suficiente para cubrir las necesidades. Lo que sí te quiero comentar es de que tenemos la plantilla de profesores que son altamente capacitados. Ok, muchas gracias Berenice y nosotros vamos de nuevo a una pausa comercial, Este, claro continuamos sí. aquí en Solo Negocios y regresamos, no le cambien.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 En 2021 participaron más de 6 millones de niñas, niños y adolescentes. ¿Quieres conocer qué opina la niñez y la juventud acerca de los temas de la sociedad? Es momento de generar política desde la voz de los más pequeños y convertirlas en acciones. Como partido, fomentamos la participación ciudadana desde la niñez. Estas opiniones serán tomadas en cuenta. Construiremos políticas públicas y legislativas para que vivas mejor. La voz de las y los niños y adolescentes es muy importante para el Partido de la Revolución Democrática. Puedes conocer los resultados en www.ine.mx/pr.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 Nuestras Noticias 1300 AM La Radio Hablada, número uno en la frontera Recuerda, si te preguntan qué estación escuchas Solo contesta, yo escucho Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Continuamos en Solo Negocios Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos de regreso aquí en Solo Negocios. Eh, nos acompaña Berenice Marín, de, eh, coordinadora de Hecatech. Así es. Este, bueno, esta introducción es de nuevo para quienes nos acaban de sintonizar. Y pues, bueno, este, antes del corte nos quedamos hablando de los maestros. Este Dime, ¿para ellos, para quienes les interese? No sé, tal vez... este incorporarse como educadores, este, ¿qué les podrás decir a, a ellos? A los docentes que se quieran incorporar a, los, a trabajar con GKT. Bueno, primero que nada, que tengan amor por la enseñanza. A mí no me sirve ni nada que un docente me diga, sí, sí quiero impartir clases y no tenga esta, esta didáctica para, para participar en la enseñanza, porque tenemos de todas las edades. Entonces, a veces los docentes piensan que, que los alumnos ya lo saben todo y no lo saben todo ni los docentes, lo sabemos todo. Entonces, ¿qué necesita un docente? Tener esa motivación y ese ese amor para impartir la clase. Nosotros abrimos convocatoria dos veces al año para que se puedan integrar a nuestras filas de, en la educación. Este esta, cuando, cuando abrimos la convocatoria, eh, ya aquí la, la directora de GKT y el director de GKT son los encargados de hacer ese, ese filtro para poder integrar al maestro. Sí, por lo regular necesita tener esa preparación al rango, a la capacitación que va a dar, porque no puedo meter a una persona de a, que dé recursos humanos, pues si no tiene un poquito también de psicología sí, o, o de administración. Entonces se necesita que vaya dirigido el maestro de acuerdo a, sus, a su prefa, preparación, perdón, a su profesión al rango que va a dar. Entonces, eh, los estudiantes pueden estar completamente seguros de que sus maestros van a estar bien capacitados y preparados. Así es. De hecho, cada que se inicia el curso, porque te, el curso es la duración, les repito, de un año, cada que se inicia el curso, el maestro tiene que dar, un, bueno, participar y comunicarle al alumno lo, la profesión que es, las capacitaciones que tiene, en que se ha preparado, para que el alumno se sienta tranquilo. Y si la universidad eh, nos manda una conferencia como maestros si tenemos la posibilidad de llevar a los alumnos, nos los llevamos. Y si a nosotros en GKT nos dan la oportunidad de tomar un curso virtual por cualquiera de otras instituciones, eh, los invitamos. Sí, entonces aquí se ve que el alumno va también aprendiendo junto con el maestro. Y lo más padre que nosotros como familia GECATESH hacemos que el alumno sea parte también de, de este crecimiento que va teniendo GECATESH. Porque en muchas ocasiones las instituciones te dicen, yo soy el docente y está la bardita como en las secundarias, ¿verdad? Que estaba arribita la bardita y no te permitía llegar al, al escritorio del maestro. Y aquí no, como lo comentábamos en el bloque pasado, de que las clases son directas. Entonces, el alumno tiene esa capacidad de decir, o, y esa preparación, si maestro no le entendí, o maestro puedo aportar, o maestro se equivocó, yo sé esto, y es válido, ¿sí? Porque el maestro también puede equivocarse. Entonces, el docente que se quiere integrar en las filas de GKTX es bienvenido, eh, son dos veces al año la convocatoria, sale por medio de nuestras redes sociales la convocatoria y ahí puede puede eh, ponerse en contacto con nosotros. Berenice, algo uh, que te quiero preguntar, es algo a lo que le, le vimos muchos en nuestra etapa de estudiantes. ¿Qué tan pesada o cuál es la carga de tarea eh, para para quienes participan en los cursos? Híjole, es una pregunta un poquito complicada. No, no le pregunten a mis alumnas porque entonces le van a decir la verdad. No, no se crean. Este La carga de trabajo tiene que ser de acuerdo a la materia que se lleva. Por lo regular, los el curso, como dura un año, llevamos 12 materias se va viendo, viendo una materia por mes. Las tareas tenemos que ser empáticos con el alumno, porque por lo regular los nuestros alumnos trabajan, por eso están tomando en este horario eh, o en diferentes horarios cuando pueden ellos la clase. Entonces, la carga de tareas dependiendo. En psicología, yo les puedo hablar de psicología educativa, a veces tienen que salir a hacer entrevistas, o a veces se tienen que ir a, a una maquila o a una empresa a aplicar test Sí, o en asistente educativo que tienen que ir a aplicar los test para ver los aprendizajes de los niños, entonces quieras o no ahí dicen, híjole, es un poquito de carga de trabajo y tengo que organizarme, pero no se les deja de una semana a otra, sino se les da 15 días o se les da 20 días para aplicarlo, hay algo fabuloso aquí que tenemos libre cátedra. Entonces, los, lo, de acuerdo a los alumnos que tú tengas, el maestro se va ajustando a su grupo. Por, por ejemplo, tú me puedes decir, ¿y qué tal los exámenes? ¿O qué tal las evaluaciones? También es dependiendo la materia que se lleva. Hay materias que son muy pesadas en cuestión de teoría y un alumno no se va a grabar los conocimientos, eh, memorizarlos y para pasarlo al examen. Yo siempre les digo, no me memoricen. Escríbeme lo que tú entendiste del concepto, ¿no? Entonces, las tareas es de acuerdo a la cada materia que hay, pero tampoco nos pasamos de que, ay, les dejemos mundo de tarea, no para nada. Tenemos que hacer mucho mucho énfasis en los maestros de ser empáticos y ser humanistas que en muchas ocasiones decimos, "Ah, pues está estudiando y es obligación estudiar y cumplir con todo." No, momento. También hay hay mamás tienen hijos, tienen que ver la casa, tienen que trabajar. Entonces las las tareas es una mediación. Este Ciudad de Juárez es ahora sí que pues toda una potencia en, en manufactura, como zona industrial, pero también tenemos otros sectores que requieren muchísima muchísimo personal capacitado. Entonces, ¿cuál es el papel que están jugando ustedes en ofrecerle esta oportunidad de capacitación a la gente? Bueno, Ciudad Juárez, como, como lo comentas, es una, una zona de, de maquila, es una zona de frontera. La primer, Lo primero que ofrece Hecatech es aprender un idioma, idioma diferente, que es el inglés, y te lo ofrecemos a muy bajo, muy bajo costo, muy bajo tiempo. Esa es el, la primera entrada que tiene Hecatech sí, posteriormente con esta reforma de la educación como lo comentábamos, este, se viene estos, estos niveles educativos. Entonces, ¿qué te ayuda a Jecatech de que te introduce a una educación inicial, a poder trabajar, sí, a que tu mamá que sales a trabajar, dejes en, a tu niño en, en una escuela o en una institución al cuidado de personas profesionales, que sabes que te van a, a atender a bien a tu hijo. ¿Qué pasa en la maquila? Lo estábamos comentando con esto de, la, de recursos humanos. Ahorita se está trabajando mucho en esto. Entonces, que está ofreciendo esta oportunidad de que ofrezcamos alumnos o personas capacitadas, como nuestro nombre lo dice, esta actualización y capacitación para el empleo, que puedan pararse en una empresa y puedan defender el lugar que les están otorgando. Hablábamos en el, entre el corte de, de estos este, cursos, ¿cuál es el que aumenta más o cuál es el que tiene más gente?, todos tienen, tienen gente, pero en la actualidad lo que es recursos humanos nos ha dejado así como que se necesita más. Lo que es la psicología, el trabajar con la motivación del papá, del alumno. Después de esta pandemia, todos esos apegos que se vienen, todos estos este factores psicosociales que se están manejando, es bien importante que se trabaje. Psicología es lo que ofertamos. Hay mucha gente que estudia psicología educativa. ¿sí? No es una carrera profesional que digas, ay, lo... lo te dan tu título, pero es una capacitación para el empleo que tú puedes decir, estoy trabajando como asistente en una escuela y puedo trabajar con este niño que tiene este a lo mejor una deficiencia en atención o a lo mejor que tiene un problema de aprendizaje ¿sí? eh, hay diferentes puntos donde GKT le, le da como que un punto clave a la sociedad, como que un punto clave en cada uno de sus cursos ¿por qué? porque como que buscamos la manera que se integren a la sociedad en un punto exacto. Así como tenemos con nuestros alumnos con recursos humanos, están los de aduanales o el de criminología. Ya ven que aquí en Ciudad Juárez es lo que más abunda la criminología, ¿verdad? Entonces, trabajamos un poquito en eso. Y claro que hay gente preparada de criminología. Yo no yo no estoy preparada para criminología, por eso me tienen del lado educativo, pero hay personas preparadas para criminología. Entonces, le damos a ese punto, a integrarnos a la sociedad en, un, en una clave, exacta donde la persona lo necesite. Yo tengo una pregunta. Eh, Dices que en el inglés lo manejan hasta cuántos niveles? Solo los tres niveles. Sí, el, el nivel inicial, en donde también ahí hay nivel infantil, nivel de adolescente y adulto. El nivel inicial, el intermedio y el avanzado. Sí, entonces también tenemos diferentes horarios en el inglés claro que los docentes de inglés que, que están preparados en este idioma te hacen un examen al inicio sí, y así te dicen, no, sabes que, este, pues tú ya no puedes quedar en el inicio porque ya estás un poquito avanzado, te recomiendo el intermedio entonces ya te ofrecen la clase del intermedio sí, entonces no tenemos nada más un docente de inglés tenemos varios docentes de inglés que tienen diferentes horarios este, otra pregunta. Claro que sí. Una sociedad, bueno, una población más preparada, más capacitada, va a traer un mejor tipo de trabajos, mejor remunerados. Con ¿va a traer, una ciudad mejor preparada, puede traer mejores empleos a la ciudad. Va a traer mejores ciudadanos. Sí, a lo mejor en cuestión de los empleos nosotros GKTech, no puede aumentar un salario o no puede aumentar un hacer crecer una empresa, ¿no? Podemos integrar personas capacitadas a la empresa, pero tal vez esta persona, este polos positivos va a generar que se atraigan polos positivos y los negativos los van a rechazar. Entonces, no te puedo asegurar que va a acrecentar la ciudad, pero lo que sí te puedo asegurar que con la forma de trabajar de Hecatech va a ser mejores ciudadanos integrados en un trabajo. Sí, A lo mejor hay personas que te dicen, es que yo trabajo en maquila y este estoy estudiando ingeniería industrial, voy a tratar de subir de puesto y colocarme en un mejor puesto, lo que te hace que tengas una motivación extrínseca, pero ¿de dónde viene la extrínseca? Primero, el de que ingresaste a estudiar, más fue intrínseca, ¿verdad? Entonces, va generando que tengas una mejor capacidad de pensar y poder desarrollarte en tu empleo de la mejor manera. Entonces, claro que al... Al llegar tú con esa motivación y manejar bien la inteligencia emocional en estar en el trabajo, vas a generar que todo tu entorno sea positivo. Entonces, va a haber un cambio, tanto en tu área de trabajo como en ti y sobre todo en tu familia. Entonces, no te podemos asegurar que se acrecente el, el, el empleo en, en la ciudad, pero lo que es en un entorno pequeño, en tu contexto social, sí se va a generar un cambio. Genial. Este, bueno, ¿qué me podrías decir tú eh, bueno, ahora eres coordinadora. ahora Así es. Aún así, das algunas clases. Así, doy clases. ¿Qué es lo que te ha gustado trabajar en Jecates? Me gusta esta facilidad que yo tengo de convivir con el alumno. Sí, el de ponerme en sus zapatos y decirle, ¿qué necesitas? Eh, de que, que me diga. Maestra, no pude integrarme a mi casa, a la clase porque tengo enfermo a mi hijo, o porque tuve auditoría, o porque X, Y razón que te den del trabajo de la familia. Y, y poderme decir, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? Y que mi director y que mi directora me digan, acércate al alumno primero. Para que pueda estudiar, él tiene que estar bien. ¿Qué me ha gustado de Hecatech? Que no, entre nosotros los docentes no hay diferencia de que tú sabes más, tú sabes menos, tú tienes este cargo, tú, yo tengo este. No, cada cada mes estamos en capacitaciones y nos integramos como familia. Entonces, mi experiencia dentro de Jecatech ha sido fabulosa, ha sido, ex, no te puedo decir que ha sido extenuante o extensa, no, porque cuando te gusta enseñar, eh, llegas al trabajo de una forma que te agrada, ¿sí? El trabajo no es trabajo, es parte de tu vida. Entonces, a mí Jecatech me ha dado las puertas uh, abiertas para poder entender al alumno desde una empatía, desde su estado emocional, desde poderme colocar e integrarme, conocer a su familia, de conocer varios estados por medio de una pantalla, diferentes formas de vida, diferentes tradiciones. Eso es lo que me, me ha dado Jecatech. Este, y esto que te comentan los directores, de acércate con el alumno, pregúntale qué necesita, ¿es algo que se fomenta entre los demás profesores? ¿Es claro. parte de los valores de los, los profesores de Jacates? Sí, parte de los valores de Jacates, esta es la equidad, la empatía, la solidaridad que tenemos. ¿sí? Si tú como maestro no estás en ese en ese círculo, no estás en esa sintonía, no lo vas a proyectar. Entonces, es muy importante que tú trabajes primero con los valores. Por eso estas capacitaciones mensuales para los maestros, ¿sí? Que a veces un maestro dice, no me está funcionando con este alumno, entonces, ah, ok, mira, yo te puedo dar esta estrategia. O saben que es que este tema se le está complicando a mis alumnos. Ah, ok, mira, puedes meter estas actividades. O sea, somos una familia. Eso es lo importante. Tenemos un minuto, Arturo. Ah, no, nos comenta Arturo que vamos a a corte este Y pues estamos de regreso aquí en, en Solo Negocios, no le cambien Regresamos, no se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio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 Continuamos en Solo Negocios Radio. Buenas tardes y estamos de regreso aquí en Solo Negocios. Nos acompaña esta tarde Berenice Marín, este uh -huh. Coordinadora Hecatech y un servidor, Iván Gómez Cruz, y Adriana Parada. Este, y bueno, estábamos comentando <risa> <risa> estábamos comentando fuera del aire. Este, Berenice, este, sí. hay clases virtuales. ¿Cuáles son los sí. requerimientos tecnológicos para que, alguien, para que una persona pueda integrarse a las clases? Ya ahorita en la actualidad todo el mundo tiene un, un teléfono. Y hay un, hay un lema, yo creo que ese lema ya lo, lo hice, participa en todos mis compañeros maestros. Si una persona tiene Facebook y tiene WhatsApp, puede tener una red donde puede aprender algo. ¿Sí? Entonces ahorita ya no hay pretexto. ¿Qué necesitan? ¿Un celular? Un celular que sirva su cámara, que se pueda integrar, que tenga su internet. Eh, las aplicaciones que utilizamos son gratuitas y si tiene computadora, pues magnífico, ¿verdad? Nos ve a todos, pero si no, con un solo celular puede tomar la clase. También este tenemos cursos aquí en Ciudad Juárez presenciales, también es el nada más llamarnos y le damos la ubicación, pero pues es lo que manejamos virtual ¿Y qué se, qué se necesita para las clases presenciales? Un cuaderno, lápiz y muchas ganas de aprender. Claro que sí, este también comentamos fuera del aire lo importante que es mantener a los alumnos este en las aulas, la, la retención, verdad, este, es. hay niveles terribles de deserción escolar. Imagino que no están exentos de, de, ellos, este, ¿qué hacen para tratar de mantener a, a los alumnos? es bien es bien complicado este este aspecto verdad porque más que estamos en línea a veces eh, no no dejamos de como adultos tener este déficit de atención que, que a veces estamos todos moviéndonos o ya está, hay muchos distractores en cuestión de atrás de la pantalla. ¿Qué hacemos como maestros? Hacer dinámicas las clases. No nada más es pasar teoría, sino buscar los medios para que captes esa atención del, del alumno. Hacemos también ahí, no crean que GKT está exento de estas tradiciones y todo eso. No, hacemos concursos a través de las redes sociales, a través de nuestras clases virtuales, hacemos este... Estos, eh, estas pláticas motivacionales también, ahí nos damos la oportunidad de acercarnos con, con el alumno de, de cierta manera. Hay algo bien importante que lo comentábamos aquí afuera del aire, es de que algo que nosotros manejamos, que el grupo no sea mayor de 25 participantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estando en una pantalla, en muchas ocasiones hay grupos hasta de 80, de 90 en una clase virtual y lo vemos ahora en las universidades grandes, ¿verdad? O, o, o esos institutos grandes y la verdad se pierde la atención. Entonces, nosotros como GKT, así sea un alumno que se conecta a tu clase, tenemos que darla. ¿Sí? y así sean 30 este perdón 25 lo tenemos que dar no puede no podemos pasarnos de 25 porque entonces ya ya no se capta esa atención de vida entonces si nosotros ya vemos que mmm, tenemos 27 28 alumnos entonces otro ofrecemos grupo. otro grupo sí pero a veces dicen los alumnos maestras somos dos con eso podemos dar la clase no a mí no me pasa nada yo preparo mi clase para uno o para los veintitantos que tengo qué maravilla Sí, o sea, aquí la, la importancia de un maestro siempre en cualquier nivel que de educativo es la didáctica. Es la manera como vas a captar la atención del alumno. Este, pasa mucho cuando alguien está en la universidad, o incluso en la preparatoria, ¿no? Eh, ¿se ha, ¿Ha pasado que se acerque un alumno contigo y tal vez con un poco de desmotivación y, le, y te diga, oiga maestra, ¿sabe qué es? que Creo que voy a dejar el curso, creo que me voy a salir. ¿Te ha pasado? Sí, claro. ¿Qué sí. haces cuando ha ocurrido ese escenario? Primero que nada, se te viene a la mente de, ¿qué hice como maestro? ¿Por qué no lo motivo? ¿Por qué no le llegué al corazón y a esta forma de, de crecimiento? no si te pasa y te pasa seguido. Y si se te dan de baja, que a veces como son virtuales ya no se conectan y les llamas y les llamas y no, y les dejas recadito. En, en esta cuestión de que se me acerque un alumno, yo tengo una frase y, y ojalá mis alumnos no estén escuchando sino decir, sí, ¿sí es, este, yo siempre les digo, crean en ustedes, todo lo que ustedes pueden hacer eh, y se lo crean, lo van a lograr, ¿sí? Entonces, a veces llega el alumno y me dice, es que ya no puedo, este, el trabajo me satura, ¿En qué te puedo ayudar? Que es lo que comentábamos en el bloque anterior. ¿Qué te puedo ayudar? No dejes el curso. A ver, vamos a buscar la manera. Ok, ya no se te acomode este horario. Busco yo como coordinador o como maestro también. A ver, ¿quién me puede ofrecer un horario para que mi alumno se pueda integrar y no se no termine a la mitad del curso? No deje a la mitad del curso, ¿sí? No, pues, ¿qué, qué materia va? Tal materia. Ah, bueno, mándamelo. Yo le ajusto a su, a su horario. Entonces, a veces el alumno dice, es que maestra, ya no puedo entrar el sábado. ¿Por qué? porque ¿Por que tengo que trabajar, ¿qué día tienes libre? Domingo, ¿qué tal si te ofrezco el de las 12 del día? No, perfecto. Se lo paso a mi compañera. Entonces ya ella lo apoya. No maestras que sabe que, que ya llegó muy desvelado y si tu clase era a las 10 de la noche, ya llegó muy desvelado, bueno, te puede, puedes conectarte en la mañana. No, pues que sí, se lo paso a mi compañera de la mañana y esa es una ayuda que tenemos como maestros y que nuestra dirección nos lo permite porque en otras escuelas no te lo permiten y nosotros sí, sí tenemos esta facilidad de que nos apoyemos. Primero le das esa motivación al, al alumno de estar hablando y decirle este, qué es lo que pasa, por qué, por qué te está pasando esto eh, o por qué no quieres seguir, tienes problemas en la casa. En muchas ocasiones, y fíjense, esto esto se los voy a comentar eh, aquí porque lo manejamos en la sociedad, a veces la, la violencia familiar interviene mucho en esto. Entonces, a veces dicen, es que ya mi esposo no me deja o mi esposo dice que estoy abarcando mucho tiempo. Eh, los canalizamos a asociaciones que les den plática también de motivaciones porque a lo mejor nosotros como maestro van a decir, ah, ella porque no quiere que me salga del grupo, pero sí las canalizamos para que vean la manera como también ellas pueden salir adelante, porque sí nos ha tocado alumnas en, en lo particular de que manejan que porque sus esposos ya no los dejan ¿sí? entonces se canaliza, se ve la manera eh, yo, yo se los decía al principio de la entrevista, GKT es muy empático es muy humanista, te con, estamos de una forma conectados, que, que haya equidad. Entonces, eso es una manera de ayudar al alumno. Pues nos quedan cinco minutos. este Si nos gustaría que nos dieras información en dónde los pueden localizar, teléfonos, claro que sí. WhatsApp o… Claro páginas. que sí, este nosotros tenemos nuestra página oficial. Como les repito, nuestros, nuestros cursos son a nivel nacional, cualquier persona de la república lo puede tomar estamos en www.gcatesh.mx tenemos nuestras redes sociales como facebook es AC, y en lo, el mío personal es GKTAC Marín, ahí me pueden encontrar tenemos un correo que lo revisamos todos los días en la mañana y en la tarde que es dirección académica ahí les damos información este, de todos los cursos que necesiten eh, puedo pasar les pasarles el número de mi directora, es la licenciada Sandra Hernández, su teléfono es 656-360-8178 y mi número es, bueno, soy Berenice Marín a sus órdenes, coordinadora de GKTECH, mi número es 656-123-4589. ¿Sí? ¿Se contestan este dudas por WhatsApp? Claro que sí, se contestan dudas, se les manda información de los cursos, se les integra ahí los horarios y, y ahí pueden decir, es que necesito el sábado a tales horas. Perfecto, déjame tu número, tu teléfono, tu nombre y lo canalizamos de inmediato con la maestra, con el maestro indicado. Bueno, pues qué bueno que tienen esa toda esa gama de, de información, ¿verdad? Para que toda la gente se pueda... Este, acercar con ustedes los chicos y jóvenes, verdad que que están en secundaria y tuvieron la aspiración, no tienen todavía la claro. aspiración de seguir eh, preparándose y que se encuentran laborando, pues esta esta opción de Hecateche es muy buena para que re, y continúen ¿verdad? retomen y continúen sus estudios. Claro que sí. En la página oficial de Hecatech, que se la repito, www.gkTech.mx, ahí encuentran un poquito de la historia de nosotros, fotografías de las generaciones, fotografías del curso, los costos, los algunos horarios, conocen a los maestros que están ahí, Este, hay fotografías de las generaciones recientes, entonces nosotros podemos, ahí tienen toda la información si tienen una duda, y podemos nosotros darles la información directa. Si ellos les gusta la persona que está interesada, me pongo a sus órdenes, me marca y yo este, directamente, yo les puedo responder todas sus dudas. Muy bueno. Pues no hay pretexto, ¿verdad? Aquí está la opción de GKTESH para que pues todos eh, se acerquen, tomen nota y pues decidan nada más dar el paso, ¿verdad? De, de seguir capacitando. Sí, y recordarles que GKTESH está avalado por la Universidad Regional del Norte. Muy bien. Bueno, pues le doy las gracias a Berenice. Muchas gracias a ustedes. Por acompañarnos, gracias a Joel Iván, que pues próximamente va a estar aquí con ustedes en, en, en los controles, en el micrófono, ¿verdad? Entrevistando y dándoles a todos ustedes, pues, información, ¿verdad? De lo que es la capacitación en tecnología, ingenierías, matemáticas, ciencias y, pues, claro, otras ramas de humanidades que, que nos hace mucha falta, les damos las gracias y pues nos vemos el próximo jueves, como todos los jueves aquí en Solo Negocios Radio, en el espacio de UTEC por Deplex. Gracias. Hasta luego. Gracias.